Hola mis panas, sean bienvenidos a este canal, espero que estén súper bien, y en esta ocasión... Eh porque eso está solo por aquí, ¿qué se habrá hecho Justin? Aló, Justin ¿qué pasó que no has llegado al estudio? Em es que tú me dejaste el día libre ¿no recuerdas? Em ¿en serio? Conchale y entonces ¿quién me asistirá? Aperate ya se me ocurrió alguien... No me despedirás ¿verdad? Porque pues si yo mismo te di el día libre. Bueno... Aló Imi, podrías acercarte al estudio de grabación para hacer un vídeo. Vale, llego como en media hora. Ok, te espero. Media hora de pause. Bien, empecemos. En esta ocasión les traigo este top de tres o de las mejores distribuciones de la Inux. Corre intro. Atención, el orden no indicará cuál es mejor que otra. Solo enumera las mencionadas. Número 13, Dipino OS. OS. es un sistema operativo originado en una empresa china. Como pueden notar es muy bonito. Combina los colores y estilo tanto de Windows así como de Mac. También tiene preinstaladas aplicaciones muy útiles como el navegador de Chrome, la suite de ofimática de WPS, contiene un explorador de archivos bastante fachero con unos iconos minimalistas, una tienda de software propia, y los puntos que tendría esta distribución en contra son, que al buscar otros programas no están actualizados, toda esa belleza se lleva algo de recursos, aunque no tanto como te lo llevaría un Windows 8 o un Windows 11, las traducciones no son completas y ahora los puntos de ventaja, el sistema de Dependiendo de la versión, requiere de tan solo 2 GB de RAM, procesador 21 y tarjeta gráfica. Tiene buena interfaz fácil a muchos usuarios y además tiene un equipo de soporte. Número 12 McLean. MX Linux es un sistema muy ligero, y no te confundas no es mexicano, es solo que comienza por esas siglas, en lo que podemos destacar de este sistema es el manejo del escritorio XTC, que lo dejan muy bien integrado, su estilo por lo tanto sería algo más tradicional, sin tanto detalle vistoso, por lo tanto en los recursos no consumirá mucho, los puntos positivos serían el buen rendimiento que destaca esta distro se recomendaría un giga de RAM procesador de Intel o AMP de uso básico 5 gigas de almacenamiento libre, Lleva utilidades que te pueden servir, los puntos de desventaja serían, la personalización, puedes personalizarla bien pero si eres de los que les gusta un escritorio muy vistoso te va a faltar, el asunto con los repositorios, debes tener cuidado con los conflictos. En fin continuemos con el siguiente. Puesto la inoculación. Lite es otro sistema operativo súper ligero apto para laptop y ordenador de la era antigua, su interfaz es algo llamativa, además que es estable, sus puntos de ventaja serían su buena fluidez, es compatible con bastantes componentes, lleva un buen soporte dentro de su página, sus desventajas serían que su escritorio no es tan personalizable al ser tradicional, es un poco básico al ser un sistema de bajos recursos. Puesto número 10 de 10. Es un sistema operativo viejito pero muy estable y funcional, carga a los últimos paquetes de aplicación y controladores de sistema permitiéndote a ti una estabilidad en tu ordenador, es también padre de muchas distribuciones como Ubuntu y entre otros, sus puntos de ventaja serían la estabilidad, el rendimiento, su soporte para 32 bits permitiéndose ejecutado en computadoras viejas y sus fuentes de aplicaciones, sus desventajas serían que debes instalar algún que otro software controlador para acomodarlo ya que este sistema te deja los ingredientes, pero tú haces el plato. Su escritorio por defecto es y no me por lo que tendrás que buscar un escritorio adecuado si tienes una compu vieja. Puesto número 9. Tú es uno de los sistemas Linux más usados en todos los tiempos, con una gran comunidad, hija de Debian, solo que más fácil de usar, sus puntos de ventaja son la gran facilidad de uso, su gran colección de aplicaciones, cuenta con versiones de escritorio también conocido como Sabores, para que puedas elegir a tu gusto, si un escritorio vistoso o uno más ligero. Sus desventajas serían unos cuantos bugs que aparecen sin embargo puedes consultar en su comunidad y en los repositorios al momento de agregar un pp a controlar los conflictos. Puesto número 8 la Es un sistema bastante fácil y una buena alternativa a los usuarios de Windows, debido a lo fácil que es usarlo, esta distribución es una de las más estables, y con tres versiones para que escojas cuál se adecue más a tu PC. Sus ventajas serían, tiene opción de controladores libres y código cerrado al iniciar la instalación, su gama de errores no es tanta, su estabilidad, su sencillez, sus desventajas serían, debes usar comandos si quieres añadir un software nuevo, su escritorio por defecto Synamon es bonito. Pero lleva recursos, en fin, continuemos. Puesto número 7: Subinoid es, fue salido hace poco por ahí en el 2015, posee el estilo tradicional de Windows, de hecho salió para ser una alternativa, tiene un estilo muy llamativo, sus ventajas serían que el sistema lleva buena integración con Wine, tiene iconos organizados, es fácil de usar, puedes consultar en la comunidad de Mint o de Ubuntu cuando tengas dudas, posee una versión que costaría 20 dólares para recibir soporte, sus desventajas serían, incompatibilidades, lentitud en la versión Core, y falta de madurez en el sistema. Puesto número 6 Solus OS, es, es un sistema que como podrán notar tiene un cierto parecido al gigante de Windows 10, además de eso el sistema se actualiza sin cambiar la versión, es decir, que todos los paquetes nuevos te llegaran desde su tienda de apps, sus ventajas serían, que está actualizado, es bueno para juegos por los controladores recientes, es elaborado desde cero, se ve moderno, estabilidad, sus desventajas son, Parte de la comunidad hizo que se ralentizara su desarrollo, uno de los exploradores de archivos se quedó desactualizado, no hay una interfaz por defecto para instalar Flatpak. Puesto número 5 pocos. Es uno de los hijos de Ubuntu, solo que más rendidor, más moderno, y viene con unas aplicaciones útiles preinstaladas, sus ventajas son, modo híbrido, tiene una versión más específica para funcionar en Nvidia, sus desventajas, su escritorio es Gnome, así que tendrías que instalar otro para adecuarlo en una PC vieja. Puesto número 4 una distribución de actualización continua por lo que recibe los últimos paquetes de apps y controladores, su uso es sencillo y es la que uso actualmente, sus ventajas, usa tres versiones para que escojas la más adecuada, es fácil de usar, es ideal para juegos, tiene la opción de usar controlador privado al iniciar, casi ni usarás la terminal porque casi todo está en el gestor de software. Sus desventajas, algunos bugs que ocurren en la versión XFCE. Puesto número 3 OpenSUSE es una distribución más que todo orientada a empresas o servidores, también es de actualización continua, sus ventajas serían, lleva versión paga con soporte para empresas, es actualizada, lleva varias versiones a elegir, tiene dos estilos, actualización con revisiones y actualización arriesgada, sus desventajas, es una distribución que usaría un usuario intermedio avanzado, en sus repositorios faltarían algunos juegos, falta de soporte en algunos equipos. Puesto número 2 Sidora. Este sistema es genial pues está orientado a la programación, a la robótica y entre otros más, sus ventajas, orientado a programación avanzada, estilo de ventanas, intuitivo, estabilidad, varias versiones a escoger, sus desventajas, orientado a usuario intermedio avanzado. Puesto número 1 ELEMENTARIO es un sistema de hace años, con una interfaz parecida a Amazon, de hecho sería la alternativa gratis. Ventajas, es fácil de usar, su estilo visual es simple pero satisfactorio, tiene unas cuantas aplicaciones, desventajas su composición es mayormente Ubuntu, tienes que usar comandos para añadir nuevos repositorios, cuidar los conflictos. Y bueno mis panas cada distribución y mejor dicho cada cosa tiene una ventaja y una desventaja nadie se salva de eso, pero de igual modo, cada cosa tiene una solución, pronto subiré más vídeos para estas secciones y así ir disipando dudas ahora en la caja de comentarios, pueden decir cuál distro les gustó más. A mí me gustaron pop, sorin, elementar, los míos la linux, mint, manjaro y solus, y bueno mis panas si les gustó el vídeo, denle pulgar arriba, suscríbanse para más contenido y activen la campanita, chao.